Hola a todos, espero que estén bien. En este tutorial vamos a estar aprendiendo cómo hacer esta ropita para su mascota a crochet. Recuerden que la pueden hacer en cualquier color que les guste y adaptarla a las medidas de su cachorro. Ahora sí, comencemos. Para este proyecto vamos a necesitar algunos marcadores, aguja lanera, un ganchillo. De la medida de su lana preferiblemente, yo utilizaré este en 3.5 milímetros, tijeras y hilo para tejer. Pueden usar preferiblemente un número 3 o 4. También vamos a necesitar algunas medidas, como son la del cuello, cintura y espalda de la mascota. Para esto pueden utilizar una cinta de medir. Y toman esas tres medidas. Le voy a dejar aquí una gráfica. Dependiendo el largo que quieran, también va a ser el largo de la espalda. Entonces, ya después que tengan sus medidas, podemos comenzar. Entonces, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Punto deslizado, como lo conozcan. Simplemente hacemos como este pequeño nudito para insertar nuestro ganchillo. Vamos a sujetar muy bien aquí y vamos a comenzar haciendo cadenas yo no le voy a dar una medida exacta como esto va a variar dependiendo el tamaño de su mascota pero vamos a hacer eh, cadenas hasta que tengamos el largo del cuello esta es la primera medida que necesitamos en mi caso mi mascota mide 20 centímetros así que yo lo voy a hacer un poco más ancho recuerden esto un poco más ancho que la medida del cuello Entonces ya cuando tengamos esas cadenas en mi caso son 24 centímetros. Vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena. Entonces insertamos aquí en la primera cadena. Y hacemos un punto deslizado. Tomamos hilo y atravesamos por todo. Entonces ahora vamos a empezar a tejer en eh, puntos altos. Entonces vamos a hacer una cadena primero y vamos a hacer la altura de un punto alto para esto vamos a hacer dos puntos bajos que cierran juntos entonces vamos a tomar tenemos aquí un punto bajo y por la mitad del punto bajo introducimos y hacemos otro punto bajo esto solamente lo utilizaremos para no hacer cadenas de subida en vez de hacer tres cadenas haremos esto entonces lo siguiente en cada cadena haremos un punto alto en esta vuelta solamente tejeremos un punto alto por cada cadena que hayamos hecho en la vuelta anterior. Entonces de nuestra primera vuelta vamos escondiendo el sobrante del hilo. Así no tenemos que esconderlo después y hacemos así un punto alto en cada espacio. Entonces tomamos hilo, introducimos en la cadena, tomamos hilo, tenemos tres en el ganchillo, pasamos por dos y pasamos por dos. Y esto es lo que vamos a repetir en cada uno de los espacios. Si tú no sabes hacer todavía los puntos básicos, te voy a dejar un enlace aquí arriba donde puedes aprender a hacerlos más más despacio. También quiero invitarte a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Siempre estoy subiendo tutoriales de diferentes tipos de proyectos. Puedes darte una vueltecita por ahí también y ver qué otros tutoriales hay entonces ya cuando tengamos lista esta primera vuelta vamos a cerrar con punto deslizado aquí donde habíamos hecho los dos puntos bajos entonces cerramos aquí con punto deslizado y así nos queda nuestra primera vuelta vamos a subir de la misma manera haciendo una cadena y dos puntos bajos juntos tenemos un punto bajo atravesamos por el centro y hacemos otro punto bajo entonces aquí tenemos ya la altura. Ahora vamos a trabajar con puntos altos, pero en relieve. Entonces, para esto, vamos a hacer eh, como si fuéramos a tomar el punto alto, pero lo abrazamos. Miren cómo lo abrazamos por delante y hacemos como si fuera un punto alto normal. Entonces, tenemos tres en cadena, pasamos por dos y pasamos por dos. Entonces, mira cómo nos quedó por delante, como en relieve. Entonces vamos a alternar uno por delante y uno por detrás. Entonces tomamos hilo y ahora en vez de abrazar por delante, lo abrazamos así por detrás. Pueden verlo más lento el video si quieren. Y hacemos el punto alto normal. Solamente la diferencia es que en vez de tomar el punto arriba, vamos a abrazarlo. Entonces volvemos y tomamos por delante ahora. Y hacemos el punto alto normal. Entonces esto lo vamos a repetir uno por delante y uno por detrás en toda esta vuelta. Lo volvemos y tomamos uno por detrás y vamos a ir alternándolo. Esto es para en primer lugar hacerle un diseño que se ve muy bonito y en segundo lugar también le da como eh, la parte del cuello como elástica, hace como una puntada más elástica. Y realmente queda bien bonito. Esto solamente lo vamos a utilizar en la parte del cuello de nuestra de la ropita que le estamos haciendo. Entonces vamos a seguir así hasta que completemos esta segunda vuelta. Ya llegamos aquí al final. Mira cómo se ve. En mi caso solamente voy a hacer una vuelta así. Si ustedes quieren que quede más grueso el cuello, pueden hacer otra vuelta exactamente igual. En mi caso yo lo dejaría así porque mi mascota es solamente un cachorro. Entonces cerramos aquí con punto deslizado y vamos a tejer la siguiente parte. Para esto volvemos a hacer una cadena. Y en este caso ya no vamos a tejer en relieve sino normal tomando por encima. Y hacemos nuestro punto abajo atravesamos por la mitad y el otro para tener así nuestra altura de punto alto entonces en esta vuelta vamos a hacer aumentos eh, cada seis puntos un aumento es cuando tejemos dos puntos altos juntos entonces vamos a normal, hacemos seis normales, uno en cada espacio tenemos aquí ya tres, tres, cuatro, cinco, seis y en el siguiente entonces haremos dos juntos Te vamos tejiendo puntos altos en cada uno de los espacios. Y cuando tengamos 6, entonces en el siguiente vamos a hacer un aumento. Entonces tenemos un punto alto y en el mismo espacio vamos a tejer otro punto alto. Entonces esto lo vamos a hacer cada seis puntos. Esta vuelta no la vamos a tejer completa, sino que vamos a dejar una tercera parte sin tejer, solamente mira, vamos a dejar como un espacio así sin tejer, y entonces no devolveremos. Ya esa, ese pedacito no lo vamos a tejer. Ustedes lo van a dejar dependiendo el ancho, pero es aproximadamente una tercera parte. Entonces, vamos a la siguiente vuelta. Para esto, vamos a hacer una cadena y subimos haciendo dos puntos bajos juntos tenemos aquí y aquí tenemos nuestro primer punto alto y vamos a hacer un aumento aquí y un aumento al final los demás vamos a tejer uno en cada punto excepto aquí al principio que hacemos un aumento y en los demás solamente tejemos un punto alto por espacio y en el final hacemos entonces otro aumento se lo voy a dejar por aquí abajo escrito pero esa es la idea. Solamente en esta vuelta haremos solamente dos aumentos. Entonces llegamos a afinar, entonces hacemos otro aumento. Dos puntos altos juntos. Hacemos uno y dos. Y así ya terminamos esta vuelta. Entonces ahora la secuencia vamos a repetir esto. Esta vuelta solamente vamos a hacer un punto alto por cada punto no vamos a hacer un aumento sino uno en cada espacio estas dos vueltas bueno, estas tres vueltas las vamos a repetir por todo el largo de la espalda de nuestra mascota vamos a hacer una vuelta con aumento en los extremos y dos vueltas sin aumentos entonces mira aquí hacemos una con aumento dos sin aumento una con aumento dos sin aumento y vamos a ir repitiendo por todo el largo de la espalda en el caso mío, yo voy a tejer por unos 12-13 centímetros. Pero en el caso de ustedes, ustedes van a medir a su mascota y van a tejer por todo el largo que ustedes quieran. Cuando ya tengamos aquí el largo de la espalda, entonces vamos a hacer eh, la cintura. En la cintura vamos a eh, medir a nuestra mascota de nuevo. En mi caso yo voy a hacerlo de unos 35-36 centímetros. Y vamos a completar eh, lo que nos falte, lo vamos a completar con cadenas. Ya tenemos una parte tejida y la que nos falte para completar el ancho de la cintura la hacemos en cadena. Siempre recordando que sea un poco más ancho que la medida real de nuestra mascota para que no le apriete. Entonces yo tengo aquí algunas cadenas, no las conté, no es necesario. Simplemente tejemos aquí y aquí tengo el ancho suficiente y unimos con punto deslizado aquí en el primer punto alto que habíamos hecho. Tomamos con punto deslizado y unimos aquí. Yo haré dos puntos de deslizado para darle más fuerza. Entonces en mi caso yo voy a cambiar de color. Ustedes pueden seguir utilizando el mismo. O pueden cambiar antes como ustedes quieran. Y para las últimas vueltas que van a ser en medio punto. Entonces aquí yo voy a cambiar aquí en este color morado en la cámara se ve como azul oscuro pero es un morado introducimos el color haciendo una cadena y vamos a hacer dos vueltas así con un punto cada espacio y en mi caso lo voy a hacer en punto bajo pueden utilizar medio punto o punto bajo el que ustedes prefieran entonces en cada cadena vamos a hacer un punto bajo y voy a ir escondiendo también el sobrante Esta vuelta es opcional, no necesariamente tienen que hacerla, pero yo siento que le das más fortaleza, principalmente a la parte de las cadenas para que no quede tan fino. Entonces cuando terminemos la vuelta cerramos con punto deslizado y subimos con una cadena y seguimos tejiendo en punto bajo. Ya yo aquí llegué al final de la segunda vuelta y cierro con punto deslizado. Y así me queda a mí. Ustedes pueden hacer más vueltas si lo desean, dependiendo, como les mencioné, las medidas de su mascota. Ya solamente tenemos que esconder estos sobrantes que no pudimos esconder. Y pueden hacer el diseño que ustedes quieren. Por ejemplo, pueden hacer el cuello de otro color, no tiene que ser del mismo. Yo en mi caso le voy a hacer aquí un diseñito en punto deslizado. Simplemente tejí unos puntos deslizados y esta parte en punto bajo. Esto ya es solamente es decorando, ustedes lo hacen como quieran. Y escondemos los sobrantes. Pueden hacerle diseños con aguja e hilo, no tiene que ser tejido, simplemente pueden coser con colores diferentes y una aguja. Entonces, mira así cómo nos quedó. Bien bonito, me encanta el contraste que hay entre los colores. Me encantaría ver cómo les quedan a ustedes dependiendo de las medidas de sus mascotas. Y recuerden que pueden utilizar los colores que prefieran. Me dejan en los comentarios qué le pareció, si les resultó útil, fácil. Y, ¿por qué no?, me pueden enviar alguna foto de cómo les quedó a sus mascotas. Me encuentran en Instagram como Enredados Entre Hilos. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.